Pues ya estamos preparados aquí para colaborar con el banco de alimentos. Nos han dado unos petos y unas bolsas que tenemos que repartir a la gente para que colaboren con lo que ellos puedan. Bueno, chicos, ¿cómo vais? Está colaborando la gente. Es fácil, con un poquito de vergüenza. No, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Bueno, quedo haciendo un descanso y contarme qué tal está haciendo la experiencia. Bien. Sí o okay? qué. Sí. ¿Estáis dando muchas bolsas. Sí. ¿Y tú, Blanca? no Y tú a ver qué te cuenta. Estoy comiendo. Venga, que ya hemos llenado uno. <tose> uh, uh, uh, yeah. Yeah. No sé Cuando Blanca coma No Blanca no come, no viene ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno, pues, luego venimos Papi, yo quiero volver más tarde ¡Wow! Chaval, tres horacas Ha estado chulísimo Tres horas Hemos estado muy bien Vamos a estar después dos Sí, estaría bien. Luego volvemos. Volveremos por la noche y lo haremos otra vez. Bueno, ¿qué os ha parecido la experiencia? Muy bien. Súper chula, porque es mucho más divertido que estar en casa viendo la tele. También hay dos más personas que no tienen más suerte que nosotros. Pues sí. Si no, es adiós. Una caja entera, una caja Enviva. entera para que se siente uno bien cuando hace algo por lo demás. <ríe>